Hoy, ¿qué hablamos? Hablamos sí. de bienestar porque ¿qué es Tenerife? Gracias. ¡Vamos! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Martín y hoy estamos aquí con la asociación Tenerife Word, ¿vale? Porque vamos a dar una charla teórica práctica eh, sobre un taller para aprender a cuidarnos la piel con agua de mar. Usaríamos y además no nos va a tener la piel. Sin embargo hay esfoliantes que lo que hacen es que son rasca mucho, son muy fuertes, rasca mucho la piel y en vez de solamente lo bueno, también nos quita lo malo. ¿Vale? Pues es muy importante saber qué tipo de esfoliante tenemos que pues usar. Bajo y de mineralización muy débil. Es muy buena para el riñón, para eliminar líquidos. Yo estaba reteniendo líquidos y no sabía por qué, y a raíz de tomar el agua he eliminado líquidos, ¿vale? Súper importante el agua. Grazie Francesco Galloni perché cosette <ride> ne vive sia quella anche lui domani mattina sentiremo Prima la bella grazie. grazie a todo hasta luego hasta pronto.